Hola amigos, muy buenas tardes, les saluda desde acá, de la comodidad de mi casa, desde mi pieza, mi rincón para generar este espacio de transmisión. El conductor del programa Ataque Directo tercera División, edición, Mauricio Lara. Aquí estamos, eh, como decía por ahí, comentábamos un poquito por el micrófono, con frío. Se ha sentido estos días un poquito más helado, a pesar de que las tardes hay sol, ya está empezando a cambiar el clima, parece que está saliendo el sol para, para algunas personas después de tanto que hemos eh, sufrido y lamentado. Esperar que obviamente el mensaje sigue siendo que sigamos teniendo conciencia, nos sigamos cuidando y eh, podamos hacer todo de, de buena forma para, para seguir con tranquilidad con nuestra familia y realizando aquellas actividades que nos llenan tanto como lo es por ejemplo el programa Ataque Directo que les traemos el día de hoy. Eh, hay mucho de qué hablar mucho que comentar, debatir, así que para eso traigo a mis dos especialistas, fieles acompañantes, que como de costumbre ya están programa tras programa acompañándonos. Primero que todo, eh, saludar y presentar el día de hoy a nuestro querido eh, poeta del relato, José Ángel, ¿cómo estás desde tu hogar? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de una nueva edición de Ataque Directo, arroba, Ataque Directo en las redes sociales, por supuesto, ¿en qué otro lugar? Tu Zona X, arroba, Tu Zona X, que práctico es mencionarlos de inmediato en las redes sociales, para que no, no haya que mencionarlo después. Eh, contento de estar en, en un nuevo programa y con muchas novedades, bien lo mencionaba, sin sí, mucho movimiento, no tan solo en, en lo que es Zampa, sino que también en el fútbol profesional, donde hay estadios ya confirmados para el retorno del fútbol, donde sí o sí quiere que se vuelva a fin de mes. Si me preguntas personalmente, para mí es una utopía. Así es, hay harto que comentar, harto que, que se mueve. Como a, a, habían semanas que no había tanto movimiento, esta sí ya va teniendo un poquito más de flujo. Esperar que no, nos acompañe todo eso. También presentar a otro de los panelistas que ya está ahí fielmente con su camiseta, demostrando ahí la que le mandan los equipos con las que tiene muy buena llegada. Alexis González, ¿cómo está Alexis? Hola Mauricio ¿Qué tal? Bien, contento de estar otra semana hablando de fútbol de tercera división. Así es, hay harto de qué hablar y obviamente, bueno, y habrán visto en nuestras redes sociales, el invitado de hoy es presidente de un club, eh, obviamente de, en este caso, tercera división A, y lo invitamos para saber toda la actualidad qué está pasando con su club por qué se tomaron algunas decisiones si todo lo que ha pasado eh, en, en años anteriores y lo que va a pasar eh, con este club más adelante y por eso presentamos a Jonathan Zamorano que es presidente de Rancagua Sur cómo está Jonathan Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. rato eh, estaba esperando el llamado, no me llamo. llamo. primera vez que me llaman, así que contento de, de estar acá en tu programa, en su, su programa, lo que sea, así que ah, preparado y pregúntale lo que quieras. ¿no? Así es, eh, habíamos estado un poquito al debe de, de, entre comillas, de esa zona, tratamos de ir abarcando todo, entre tercera B, tercera A, se nos llena de, de equipos, así que bueno, lo importante es que el día de hoy estamos acá para, para debatir algunas cositas, antes de, bueno, de ir al tema en puntual que arranca Basuri y muchas cosas que hay que debatir, vamos a, a ir a, por orden y lo primero es un poquito de la actualidad del fútbol nacional que ya nos comentaba y nos adelantaba un poquito Poeta, ¿cómo, cómo van esos movimientos que nos comente por ahí? A ver, mira, dentro de lo que eh, mencionaba, ya hay una gama de estadios, entre comillas, aprobados para lo que es el eventual regreso del fútbol, hay unos por aquí, por allá, que tienen que ver ciertas ciertos detallitos, como se ha ido mencionando a través del, de la prensa, lo concreto es que llama la atención un poco, y quiero ser bien honesto en este aspecto, que a algunos estadios se les exige más que a otros. ¿Con qué me refiero a, a esto? Por si la gente no sabe, en el caso particular del estadio Monumental, se le dieron prácticamente el doble de exigencias con respecto a otros estadios, como por ejemplo con San Carlos de Apoquindo. Si bien San Carlos de Apoquindo cumple con el tema de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en el aspecto de Camarines es donde queda un poco al debe, pero esto se pasa un poco por alto porque están lejos, solo por el estado de estar lejos, es lo que lleva a que tenga, entre comillas, una aprobación inmediata. Si me preguntas estructuralmente, me parece que el Estadio Monumental cumple mucho más a cabalidad con el reglamento, pero bueno, es ANFP, supongo que es su cultura y habrá que respetarla. Pero... Insisto, ya se formó esta gama de estadios para la aprobación del retorno al fútbol Que, insisto, se quiere sí o sí que vuelva el fútbol con los partidos pendientes Para la última semana de agosto, estamos hablando para eh, dos fines de semana más No, tres fines de semana más en la reanudación del fútbol Pero, te insisto, es una utopía porque están pasando muchas cosas se Están dando algunos casos de de COVID, bueno, ya menciona aparte lo que pasó con el tema de Curicó, cuento aparte también con el tema de, de los permisos donde algunos se les ha entregado, a otros se, le, se les ha ido un poco más fragmentando y aparte de que dentro de la información que puedo mencionar pero que lamentablemente no puedo especificar por temas de, de informante, hay dos casos de COVID, ojo que no se han confirmado ni el club, ni los jugadores en lo que es la primera B, así que ojito. Vamos a tener que estar atentos a todo lo que a todo lo que pasa ahí con esa información, porque obviamente hemos dicho, eh, directamente no, nos afecta, porque eh, vamos aprendiendo de lo que pasa en primera A, primera B, y recordar que la segunda división también empezó a tener movimiento, Segunda división que no se había hablado mucho, no sabíamos si tenían permisos o no, y ahora hemos visto que la vuelta a los clubes, eh, Colina por ahí subió en sus redes sociales que está entrenando. Linares hoy día anunció una serie de refuerzos, tres en este caso, que incluso jugadores que habían pasado por la tercera división, dos de ellos emblemáticos entre comillas, el primero es eh, Nico Barrera goleador histórico de la tercera división jugador que se encontraba sin club va a recalar en el cuadro de Deportes Linares quien fuese campeón de la tercera división ah, el año pasado y el caso de Marcelo Salas arquero que había sido confirmado con COVID en algún momento que lo tuvimos en un llamado telefónico acá en el programa y como explicaba el tema de que Osorno eh, decida no participar no influye en su llegada a Deportes linares. Hay que recordar que son asociaciones, entre comillas, distintas ANFP y ANFA. de aquí solamente se tiene que pagar, me parece, una especie de dinero si es que hay un club de formación y unos temas por ahí. Y son platas que pasan desde ANFP a ANFA. A Osorno no le llega nada por ser un traspaso a, a segunda división. así que Pero nos alegramos bastante porque estos jugadores siguen activos. Había otro goleador también que había en algún momento vestido la camiseta de Mayeco que recalaba en Deportes Linares. Así que ya hay movimiento en todo lo que es primera B, eh, primera A y segunda. Preguntarle a Jonathan en su visión de, de presidente en este caso ¿Cómo ve que va a ser el, el retorno al fútbol chileno en estas divisiones que están un poco más arriba? Bueno, yo la, la verdad que, que lo veo difícil, lo veo difícil. Tu compañero hace un poco, hace, hace un poco antes eh, relató que hay jugadores con COVID, hay estadios que no están aptos. Eh, bueno, que la primera división tiene la, los medios, gracias al CDF o la federación, que, que les dan dinero. Pueden, pueden tener otros otro beneficios, otros privilegios, pero yo creo que la primera división puede jugar, no dudo, sí. La, la primera era igual, pero la segunda yo creo que, la segunda edición yo creo que no se sé va a jugar. Creo que lo veo muy difícil por el tema de, la, de los estadios, el tema de, la, de los recintos, es complicadísimo jugar. De hecho es complejo porque son divisiones que, y lo hemos dicho, incluso la tercera edición que sin COVID ya era a veces complicado que se jugase, ya habían reclamos por estadios, ya habían reclamos por algunas condiciones que no, eh, no se presentaban al 100% para hacer un, un buen espectáculo, y ahora con el COVID obviamente salen a resaltar todas esas medidas que nunca están a, al 100% en, por todos los equipos, son muy pocos los equipos que cumplen con un profesionalismo eh, total desde el recinto donde entrenan, donde juegan, y es algo que obviamente queremos que mejore. Alexis, eh, ¿has sabido de algún movimiento en AFA, alguna reunión, algo que se haya gestionado durante esta semana? Eh, bueno, todos los martes y jueves se reúne el directorio. Ayer eh, estuve a, tratando de comunicarme con el doctor... porque le estaba solicitando el manual de procedimiento... Eh, la, todavía en no la espera de las Ceremi de Salud Regionales que aprueben o agreguen alguna modificación por región a este manual para dar el, el visto bueno región por región Recordar a la gente entonces que obviamente hay información oficial desde el doctor que está a cargo de la Comisión Sanitaria y de ANFA pero como nos, nos eh, recalcaba muy bien don Gerardo la semana pasada, todavía entre comillas no es nada concreto, porque tenemos que seguir esperando aprobaciones desde más arriba, cosas que aún se chequeen, y obviamente temas que tenemos que ir confirmando, como dice Alexis, semana a semana, así que obviamente hay movimiento y hay cosas que comentar. Bueno, eh, comentar un poquito a la gente, antes de, de seguir con esto quiero saludar a, a un amigo de la casa que el día de hoy cumple ahí una temporada más, eh, lo saludé también por ahí y es el jugador Leonardo Aedo, eh, central del club Rodelindo Román que está de cumpleaños y el otro saludo se lo quiero dejar a, a Poeta porque me imagino que también ya lo saludó ahí de forma personal a su gran compadre que siempre le envía saludos y un jugador de la casa también. Sí, de hecho lo saludé a, a los dos, a, a Fabián Ramos, es el jugador que, que te refieres tú, actual Deportes Iquique, sí, lo, lo saludé, le di los buenos deseos y ojalá que nos volvamos a encontrar en un estadio pronto, que al final es lo que todos queremos. Así es, todos queremos verlo jugar, ver cómo, cómo va su vuelta, obviamente estos jugadores que pasaron por la división y ahora están en primera y leíto a Edo que en estos momentos sigue entrenando de, de forma ardua en en el cuadro de Rodelindo Román. Antes de, de hablar, bueno, de, de Rancagua Sur en general, quería hacer un pequeño homenaje y me imagino que quizás no mucha gente sabe de la persona a que voy a hablar, pero tuvo una participación eh, en tercera división y es el pastor Enrique Vilches, que lamentablemente falleció la semana pasada. Se preguntarán quién es Enrique Vilches y qué hizo en la división. Bueno, eh, algunos si sí, se recordarán la camiseta de Giré, tenía acá el logo de joyerías varón. Y pues... en algún momento cuando Giré entró a la categoría, el pastor Enrique Vilches a ojos cerrados confió sin, eh, sin recibir nada a cambio. Él confió en un grupo de jóvenes, nos cedió sus recintos para nosotros ir a hacer en algún momento pretemporadas. Eh, fue muy un, un apoyo bastante importante y en el nombre, en el peso que tenía de llevar aquí joyería varón, a tercera división le parecía, entre comillas, atractivo. Así que fue un gran ayuda que no, nos brindó el pastor Enrique Viches que lamentablemente falleció. Un hombre que era muy de fútbol, eh, así que agradecerle, entre comillas, todo lo que hizo, a sus familiares, mandarle mucha fuerza. Y fue un hombre que tuvo participación en tercera división, pero lamentablemente no... No, no se conoció mucho, así que bueno, era una de, la, de las pequeñas cosas que quería comentar a, a todos los, a quienes compartieron con él en algún momento. Ahora sí pasar, bueno, directamente con Jonathan y coment, que nos comente un poquito y hacer un resumen de lo que ha sido la participación de Rancagua Sur en los años anteriores en la tercera división. ¿Cómo, cómo evalúa toda hasta el 2019 su, su participación? Bueno, la verdad es que Rancagua Sur yo, yo lo veo exitoso ya que es un equipo que lleva tres años o cuatro años con este en la división. Nosotros participamos, si no me equivoco, en el 2018, con un ascenso inmediatamente de manos de Nelson Fuentes. Eh, posteriormente estuvimos en el 2020 jugando, peleando codo a codo con los de arriba, haciendo partidos también con Nelson Fuente donde tuvimos un impacto con un deporte rengo, que tuvimos que jugar con Limache, entrenamos la mañana y después re, lo reincorporaron y tuvimos que jugar en la tarde y perdimos 1-0, si ese partido hubiéramos ganado habríamos hemos entrado prácticamente a Liguilla eh, después del 2021, o sea el 2000, 2020 con Rodrigo Pérez eh, también eh, estuvimos a punto de clasificar a Liguilla estuvimos ahí, ganamos partidos muy importantes así que yo lo veo digo, lo digo, eh, exitoso el el, el andar del de, de Club Deportivo Rascabuazup, ya están pocos años en la división y ser un equipo tan nuevo y, y también ha metido harto ruido mediáticamente, para bien y para mal, así que lo no, veo no, no, bien. De hecho, bueno, eso es algo importante, el, el hacer ruido, de alguna u otra forma ir generando un nombre y dejar entre una, una huella, que eso va marcando, va haciendo que obviamente jugadores se interesen, que gente le llame la atención al club ¿Cómo has visto tú, poeta, la, la participación De, de Rancagua Sur a lo largo de estos años? A mí, mira, a mí me parece un, un equipo sinceramente Interesante por, por lo mismo que nos mencionaba nuestro invitado Porque siempre está haciendo ruido Siempre está apareciendo en la palestra De hecho es, es difícil que alguien Que no esté metido en la categoría en los últimos años Ni siquiera haya escuchado del club, es muy difícil Y eso, uno Lo hace llamativo y lo otro es que como también recalcaba nuestro, nuestro invitado, el tema de que ha hecho buenas campañas el, el ascenso inmediato, el estar peleando constantemente, lo vuelve un equipo de por sí atractivo y que tiene una idea general y siento que eso se, plasta, eh, se plasma perdón, también en el terreno de juego. Eso es lo que te puedo decir ya a muy grandes rasgos sobre Rancagua Sur. ¿Y tú por tu parte, Alexis, cómo has visto esta participación de Rancagua Sur? Bien, bien, un equipo que, como dicen ustedes, da que hablar y, y, y logra estar en competencia. Algunos participan y hay equipos, por ejemplo, vimos que le hizo partido a Deportes Concepción en su casa. Eh, yo quería apuntarle a Rodrigo el tema de, de Deportes Rengo. Eh, castigo, eh, temas judiciales, eh, ¿cómo lo ve ahora ese proceso que en su momento fue doloroso? Eh, bueno, para mí me está dijo Rodrigo. A, a Jonathan. Sí, Jonathan. No no quise decir nada para no venderlo al aire. No, está quise... no, bien. internet. No, que... no, lo bueno que ya, yo creo que ya eso pasó. Ya. Creo que fue un tema de barra, que fue un tema totalmente eh, que, no, que no era del, de la institución. Ya que las barras son autónomas, que no tendríamos que castigar a Colopor, A la UMA a católica, que o sea, han hecho los demandes enormes en los estadios, en las canchas, incluso cuando suspendieron Valparaíso. Para eh, con los pueblos con Wander así que no, yo creo que ya he dado vuelta a la página, creo que con el, la, la justicia fue lo correcto se ganó gracias a Dios y volvió el club a participar y estamos con competencia y competencia sana después de este mismo donde cambiamos mucho la imagen del club porque tenía una muy mala imagen pero la gente la boca de la gente institucionalmente nosotros somos muy serios entrenamos, creo que tenemos los mejores complejos nacionales, no son de nosotros, pero son municipales eh, tenemos todas las condiciones para construir como un equipo de primera división gracias a, a, nuestro, muni a nuestro municipio que nos entrega todas las condiciones y cancha espectacular acá en la sexta región, si ustedes han venido pueden, pueden ver que tenemos de todo así que el año pasado cambió un poco la mirada de rascado Azul eh, eh, también voy a hablar del arbitraje ya que ustedes también ven la tercera división y y yo creo que nada que más de hablar porque creo que con un par de partidos estaríamos peleando eh, el campeonato así que pero bueno es parte de es parte del juego es parte de, es del choque como se dice pero estamos contentos la división se ha portado bien con nosotros después de la reincorporación y nada que decir así que eh, tranquilo tranquilo eh, esperando con los pies sobre la tierra no hay esperando un buen desenlace y ojalá el club no acabe a una vez no hay, al fútbol profesional, ya que esta ciudad falta otro equipo profesional de, la, de esta ciudad tan linda, que, que tan grande. Jonathan, eh, su, esa fue la parte más o menos amarga. Ahora hablando un poco de las cosas lindas del fútbol eh, y que te llevó a ti como dirigente por allá por Colombia, eh, Manizales, Onza Caldas, ¿cómo fue esa experiencia? Y, y, y cuéntanos un poquito eh, cuáles fueron los, los objetivos a grande rasgo para el club. Bueno, donde estuvo Colombia acá, jugando en el, en el sudamericano, si no me equivoco, eh, estuvo el teniente, estuve con Álvaro, Álvaro González, vicepresidente de la, de la Federación Colombiana, un, es un señor de fútbol, eh, él lleva más de 30 años de la Federación de Colombia, ha pasado miles de presidentes y sigue de vicepresidente, eh, un hombre muy respetado en Colombia, eh, un hombre de fútbol, eh, fue una experiencia preciosa, una experiencia muy linda, que vivimos también con Once Calda. Once en el estadio con los dueños de Once gente muy sencilla, eh, muy parecida a uno, porque aquí prácticamente el dirigente siempre anda medio empaquetado, y aquí el dirigente no puede hacer allá. Allá en Colombia el presidente y el dueño es hincha del club, da con su camiseta, gritaba, lo vivían. Como corresponde, yo creo que cualquier presidente tiene que ser hincha, no empresario, ni nada tiene que ser hincha del club y amarte este de deporte. Entonces nos sentimos muy, muy involucrados con ellos, estuvimos con varias conversaciones, eh, ahí tuvimos unos nexos para, para más adelante, eh, Álvaro Hijo, que es representante internacional, a poder ayudarnos con algunos jugadores para, para poder llegar desde Chile a, hacia, hacia Colombia, hacia Caldas, y otro Deportivo Pereira, que también está en primera división. Importante está estos contactos que se generan a través de, del fútbol y hay un punto que yo quería tocar bueno yo no tan comentaba que obviamente el club hace ruido de en algún momento quizás de mala forma porque hay cosas que se mezclan pero lo importante es que hace ruido también de muy buena forma y eso es importante y yo que llevo tiempo en la división sé que tercera división lo toma mucho en cuenta a la hora de, de hacer estas reincorporaciones entre comillas o de evaluar ciertas situaciones ellos dicen, a ver, el club juega bien, tiene buenas instalaciones, eh, anda bien su dirigencia, obviamente hay que evaluar las situaciones y por ahí me imagino también que vienen esta cuando ocurre algún conflicto, algún problema que obviamente no tenía nada que ver, se hace la reincorporación, se le hacen obviamente quizás un aviso de quizás manejarlo de mejor forma, pero el hacer ruido es bastante importante para ANFA, para que ellos sí... tomen en cuenta el equipo, saber cómo juega, porque... Yo debo de ser sincero, obviamente quizás en Alfa en algún momento si hay un equipo que le pase esto, o tenga algún problema, o por así decirlo, cualquier cosa, ellos también evalúan a ver si el equipo no juega mucho y no le sirve mucho la categoría, ¿para qué tenerlo? Mejor le doy paso a otro que pueda realzar un poquito más la categoría. Y eso es importante, obviamente a medida de pasar los años uno va tomando experiencia, me imagino tú como, como presidente, Jonathan, y vas transformando de, de buena forma todo eso, el hacer ruido y, y crear un club, como dices tú, en pocos años eh, consigue un ascenso y obviamente se ve posicionado ahí peleando palmo a palmo con los de, los tres comillas los grandes que van pasando por, por la categoría Sí, pues uno va cambiando va madurando eh, la verdad que uno nunca no nace, uno nace aprendiendo va aprendiendo durante el camino eh, bueno, yo me he equivocado bastante como también he sido bastante asertivo eh, sí respeto mucho a la gente, respeto a Martín a Gerardo, Gerardo que, Gerardo es eh, la gente ha soportado ha hasta el momento bien, sin ninguna revancha, eh, eh, hablamos lo que corresponde, eh, no hemos tenido ningún componente más, así que no, todo bien, uno va aprendiendo y va madurando, como te digo yo, yo la verdad te puedo decir, en de tercera vez en 2018, 2017 estábamos jugando campeonatos de campeones, campeonatos acá, campeonatos allá y después hasta el... Prácticamente el semiprofesionalismo también es un, es un salto grande, y después ascender y todo tan rápido, de repente uno, uno pierde el horizonte como, como dirigente, lo ve más como hincha, como te repito, de repente uno se ve más como hincha, pero ya eh, con los años, con, lo que, con la experiencia, con lo, va aprendiendo y se va comportando uno como corresponde. Así es, me imagino que, obviamente, así como uno de los jugadores les va diciendo que va adquiriendo roce con los años, con la experiencia... A los DT es lo mismo, los dirigentes porque todos son los que componen el club mandarle saludos a la gente que está comentando bueno, acá Julitro Rod eh, Rodríguez eh, manda saludos al panel, a Jonathan y Cristóbal Astorga, pone clara siempre apoyando el programa, buenos invitados, le mandamos saludos jugador que el día de hoy fue presentado en su página oficial en eh, deportes San Joaquín, equipos que ahí están entre comillas confirmando, así que le mandamos saludos obviamente a todos los jugadores dirigentes y DT que comentan y están al pendiente del programa eh, Jonathan, preguntarte un poquito, bueno, obviamente, ¿cómo afectó la llegada del COVID y la pandemia al club? Hasta el punto que en algún momento se dio un comunicado oficial en el cual se, se expresaba de que Rodrigo Pérez y su cuerpo técnico lamentablemente no podían seguir eh, eh, trabajando en el club. Bueno, yo voy a ser bastante, bastante franco, bastante claro, no me gusta tratar con mentiras, que el fuego de chiquitito se sabe todo. Así que en un momento Rodrigo dio un paso al costado por el tema que económicamente nosotros no, no, no podíamos sostener. Eh, tampoco digamos que Rodrigo cobra una brutalidad, ya que Rodrigo lo hace por más pasión que nada, ya que tiene su vida resuelta, fue un jugador internacionalmente conocido, así que aparte su amigos. Y me estaba tirando una mano con el cuerpo técnico, el año pasado se me hizo muy difícil también sostener esto, que, que tiene un costo de tener gente profesional. Y no lo podíamos sostener, no lo podíamos sostener hasta que después llegó un nuevo aviso, que Daniela supuestamente, o sea, Daniela llegaba al club, lo puso en a las redes sociales, y lo reintegró Daniela a Rodrigo y... Y después, pasando el tiempo, la verdad que no, no veía claridad. Yo con mi amigo Eric Norambuena, que somos los dos que manejamos esto, que manejamos todo Rancagua Sur, eh, no veíamos claridad y optamos por, por no participar. ¿Por qué? De partida, ningún recinto en Rancagua eh, tiene las dimensiones o la, el distanciamiento social para, para poder jugar. Ninguno. Ni el Patricio Mecki, ni el Guillermo Saavedra. Ni en la cancha de, de, de Lourdes, que son la, ni la cancha lanfa, menos de 30 metros de cada, de cada camarín, y, y los camarines son bastante chicos, son buenos, son bonitos, pero son chicos. Entonces, llevarlo a Guillermo Saavedra, eh, tener que ocupar los dos camarines del container, más los camarines de acá, que no hay agua allá. Entonces, eso también es una falta que también le está faltando respeto a los jugadores, le está faltando respeto al visitante y el árbitro tampoco está a menos de 30 metros. Entonces, lo veía muy complicado, lo veía muy complicado. Lo otro que el tema de los buses. Imagínate eh, el gasto económico que nos cuesta contratar un bus. Imagínate contratar dos buses porque eh, en un bus no pueden ir más de 15 personas porque tienen que tener un metro y medio de distancia. Entonces, imagínate el dato, ¿dónde iba a mandar al cuerpo técnico? ¿Dónde iba a mandar los dineros? Eh, no, no, es bastante, lo que está pasando a nivel país es bastante grave. Aparte hablé con el alcalde, el alcalde me dice, yo no nos vamos a poder ayudar porque la rata está destinada al COVID-19, que es bastante entendible. Y mi pensamiento es que la, que la gente se mejore y que la gente esté mejor, que nos den a nosotros la, la veña y... y y poder participar. Entonces nosotros, eh, con los pies bien aterrizados, bien, bien puestos en la tierra, eh, dijimos, eh, no participamos porque tenemos que ver el bienestar de la gente, de los jugadores, de nuestro cuerpo técnico, y mejor no participar. La verdad, prefiero, prefiero estar tranquilo para el 2021, planificarme, eh, dejar al día al club, y, y, y en los próximos años, eh, ver lo que se hace, ver, no, no, no he planificado nada para el 2021, no me no quiero mentir pero realmente que veo muy imposible que se juegue la tercera edición si ni siquiera hemos empezado la fase 1. Así que y estamos a 15 o 14 de agosto, imagínate. Muchachos. Sí, todo complejo. ¿Alexis? ¿Tenemos problemas de audio? ¿Para que lo veamos? Eh, el, es lo de Jonathan, a veces se escucha como un poquito entrecortado, no sé si es por el Manos Libres o... O quizás la señal, pero es por ese tema que se escucha un poquito así, por si acaso, Alexis. perfecto, no. para qué. Eh, bueno, haciendo resumen, y te iba a dar el paso Alexis también, porque bueno, tú, tú que has conversado harto con el doctor José Miguel, ¿cómo, ¿cómo ves este tema de la decisión, que es lo que nosotros hemos pedido? Con la mayor sinceridad que tomen el, la decisión los dirigentes a la hora de decir si participo o no participo por todos estos puntos y estas aristas que hay obviamente en juego. A ver, Jonathan también eh, eh, sabe, a los dirigentes se le entregó un manual de procedimiento de cerca de 65 hojas, donde eh, las medidas eh, sanitarias y todo eso son mucho más estrictas, y por contraparte, mientras hayan dirigentes, instituciones que eh, digan y aseguren que pueden contar con las medidas, eh, ANFA tiene que, que seguir a, adelante, Ahora, como dices tú, eh, y todos sabemos, eh, ANFA y los clubes pueden tener toda la disposición y cumplir los protocolos, que todavía falta que, que aprueben algunas CEREMIS regionales, pero la última palabra eh, la tendrá la, la ceremi de salud. Así es, obviamente hay algunos que todavía pueden decir que sí, pero faltan confirmaciones, que todavía hay plazo incluso para decir, pucha, a ver, esto también me complica, mejor no participo. O como decía Jonathan, ya el tiempo va pasando, incluso puede que ya no dé para, para jugar y, y ya tengamos que estar pensando en un campeonato del 2021. Antes de seguir bueno, con la entrevista y con algunas secciones, cositas que tenemos preparado, hay que saludar a nuestros colaboradores que hacen posible el programa. Primero que todo hay que saludar bueno, a uno que ha estado desde el principio fielmente, nos manda muchas cositas, muchos regalos a los amigos de Newle Print. Así es, acá tengo el llaverito que nos proporciona a nuestros amigos de New LePrint. Tenemos tacitas, tenemos relojes que nos, nos han enviado, hay porta mouse, e incluso acá puedo, si se ve en la cámara, mostrarles, amigos míos, la jineta de Capitán que me mandaron los amigos de New LePrint, al estilo ahí de la Premier League, estoy en modo Premier, con ataque directo. Todo como yo lo pedí, así te lo envía los amigos de New LePrint. Así es, porque... Todo lo hacen con envíos personalizados, tú puedes pedir. Y recordad que lo puedes encontrar en sus redes sociales, arroba nubleprint en Instagram, o contactar al más 569-6692-7829, o al más 569-6860-2621. Si vas de parte de Ataque Directo, tienes un 20% de descuento con los amigos de Nuble Print. Así que le mando un gran saludo a Eduardo, que se portó excelente, que me mandó la jineta, y obviamente también a Carla Rivera, la capitana de... Ataque Directo Femenino. Otro de nuestros colaboradores es un gran amigo de la casa, que está desde el principio también, desde el año pasado, y es nuestro amigo Josman, de Josman Barber Shop. Así pueden buscarlo en Instagram... Hace falta ir a visitarlo ahí, sí. falta Alexis, falta Poeta, falta Dios, falta, faltamos, el único que no lo extraña tanto es Profetulio, que por ahí no, no lo sabe demasiado, pero bueno, nuestro amigo Josman, pueden ir a visitarlo a su Instagram, de guión bajo, jos guión bajo, barber guión bajo, chop, para ver el trabajo que realiza, recordar que él hace barbería, también incluso puede hacerte un teñido de pelo que está bastante de moda, así que le mandamos un gran saludo, recordar que pueden contactarlo en Instagram, o al más 569-41-44-14-37. Nuestro amigo sigue con salvoconducto para trabajar, esperando que, bueno, por ahí una noticia de que quizás en Santiago Centro se levante la cuarentena, quizás eso le pueda reabrir sus puertas al local, así que le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro amigo de Josman Barber Shop Y otro de los amigos que siempre está participando son los amigos de Corur Indumentaria Deportiva. Así es, se van abriendo paso en lo que es el fútbol femenino, y también en el fútbol masculino y en tercera división, fútbol infantil, de todo, porque ellos traen la mejor indumentaria deportiva. Cotiza con ellos, consulta para vestir a tu equipo, Corur Indumentaria Deportiva, o en Instagram, eh, arroba Corur Deportes Corur, o al más 569-9927-9083. Ahí puedes cotizar con ellos, consultar, ver la calidad, recordar que ellos siguen trabajando, siguen proporcionando para vestir a tu equipo para esta temporada, ya sea 2020 o ya también en la 2021. Empieza a cotizar con ellos Coru Indumentaria Deportiva. Ya pasando, bueno, a lo que avisábamos delante que teníamos por ahí un preparado, y vuelve, entre comillas, una sección, eh, por ahí que teníamos que comentar, la enciclopedia de poeta, vuelve ya, le cambiamos el nombre porque en su momento era Jeremías, que apareció sí. por unas semanas, pero ya desapareció. Y esta sección, bueno, creo que retome, Poeta, que nos cuente de qué trata y que nos comente eh, la sección en sí. No, vamos a hablar de un club. No, vamos a hablar <ríe> históricamente de, de clubes que han participado en la, en la tercera división, algunos que han quedado medios olvidados, perdidos en el tiempo y el espacio. Y es por eso que para el día de hoy, así como hablamos de, de un club de, de, de la quinta región, esta vez nos trasladamos a la región metropolitana, específicamente a Wynn, para hablar del autor, no, no, no del autor de Wynn que está en segunda propiedad, sino que con un club fundado, el, lo siento, tengo mi libreto porque no me lo alcanzo vas a aprender a con, con la transmisión de hoy día, lo, lo lamento, a un club que fue fundado el primero de mayo de 1936 uno de los clubes fundadores de la tercera división B en el año 1983 hablo del club deportivo Comercio de Win por si no lo conocía Mauricio no alcanzo a ver su cara de hecho este club por muchos años fue rival del Autar obviamente dando espacio al clásico de Win para que la gente más o menos vaya vaya haciéndose una idea Actualmente, si bien es cierto, participa en su asociación local, se caracteriza por ser un club 100% social, por ende, en los últimos años han recibido muchos aportes, tanto de la comuna como a nivel gubernamental, porque también a través de estas subvenciones ha mantenido las dos ramas que actualmente existen de, de las muchas que tuvo, que son el fútbol y el básquetbol. Dentro del básquetbol, hay que poner ojo, esto, sé que está fuera un poco de lo, de lo que nos convoca a nosotros, pero tiene un datito bien interesante, porque en la rama femenina fue uno de los pioneros. De hecho, se coronó campeón del torneo local de la mano de Marta Ortiz Silva. Si la gente no sabe quién es Marta Ortiz Silva, fue la capitana de la selección nacional de básquetbol que obtuvo el subcampeonato histórico en el Mundial de 1963 en nuestro país, que por lo demás fue la primera edición de aquel certamen, así que no es un club menor. Ya volviendo al, al fútbol, y como les mencionaba, fue uno de los fundadores de la tercera B, y además, independiente de su corta permanencia en la categoría que fue siete años, desde 1983 a 1989, logró alzar la Copa de la Apertura del año 1985, se convirtió así, de hecho, que no lo crean, en uno de los 50 mejores clubes que ha pasado por la categoría, que también es un dato entre comillas no menor. De hecho, se le considera uno de los clubes históricos de Wynn, y como les mencioné anteriormente, forjó en la década de los 90 este clásico con Lautaro de Wynn, que en un momento, a finales de los 90, llegó a dividir Wynn, entre hinchas de Club Deportivo Comercio Y de Lautaro La rivalidad fue demasiado grande Entre ambas instituciones Ese, se Morizo, esto es verdad, señor Estos son datos históricos <risa> como, lo, como lo mencionaba Tuvo muchas ramas femeninas Actualmente tiene el, el básquetbol Y el fútbol como Como las principales Pero actualmente tiene 160 socios Además De cientos deportistas actualmente que compiten en las diferentes categorías y torneos en los que representa. Como les mencionaba, participó del 83 al 89 en la tercera división B, logrando lamentablemente en su última participación el último lugar del certamen. En aquel torneo, Unión Veterana fue el que alzó el trofeo de la tercera división. Para que conozcan un poquito más, Club Deportivo Comercio de Buen, el club que convocamos hoy para la enciclopedia de ataque directo, de directo. ¿Para qué protagonismo? Tremendo, tremendo, José Ángel, poeta. Qué agradable conocer estos clubes, obviamente, que quizás por el tiempo, como tú dices, no tuvieron quizás mayor conocimiento de las demás personas. Claro, en me imagino que era un gran club conocido por todos. Todavía sigue participando, obviamente, no en tercera división, pero es bueno ir conociendo estas historias, así que una sección que vuelve para quedarse aquí con la gente. Mandarle por ahí un saludo y está viendo el programa eh, Gonzalo Tapia pone, eh, gran programa muchachos. Y saludo a Jonathan, tremenda persona, migazo. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Gonzalo Tapia, goleador ahí que también se está preparando, obviamente, para la segunda división. Eh, preguntarte, Jonathan, rapidito, porque hay una entrevista que también tiene que hablar Alexis. ¿Qué relación tienes con la gente de Reportes Rancagua que este año ingresaba a la tercera división? ¿Ve, los conoces o jugaron alguna amistosa pretemporada? ¿Algo? No, la, la verdad es que no jugaron amistosos, pero la señora Luisa es bastante forzada, bastante eh, sacrificada, eh, ella tiene su institución como tenía muy muchachos de, de su propia escuela y, y tuvo buena participación. Una señora bien esforzada, bien sacrificada, pero la, la verdad nunca tuve la oportunidad de jugar en contra. Eh, eh, así que no conozco mucho de Deporte Arcagua, pero eh, a la señora la ha ubicado que, que saca la rueda por, por su institución, así que eso más que nada, conozco más al técnico que Nelson Fuerte, ¿no? que fue amigo mío, jugamos juntos en los y después fue el técnico mío, así que de ahí lo ubico más, ubico un par de jugadores. Bueno, te preguntaba porque obviamente Alexis la, la entrevistó, conversó un poquito con ella y bueno, él nos va a comentar qué, qué fue, porque obviamente hubo un tema un poquito polémico ahí la semana pasada que fuimos a aclarar con, con Alexis. Claro que sí, estuvimos conversando con Luisa. Araya, secretaria de Deportes Rancagua, club que en su segunda postulación pudo acceder a la tercera división y que quedó en el grupo número 2. Les comento un poquito, chiquillos. Eh, vienen de, de tomar, ¿no? Del conocimiento, la experiencia que tuvieron eh, el club Enfoque y Tomás Grey para poder plasmarlo en su, en su inicio eh, y también eh, poder mencionar que ellos sí confirmaron su participación eh, en esta segunda etapa ¿no? que se les pidió a los clubes que confirmaran eh, ellos cuentan o aseguran poder contar con todas las la recomendaciones y exigencias del manual de cargos y eh, lo que comentábamos la semana pasada, que por ahí fue un poquito polémico porque nos faltó eh, dar la información completa y hay que decirlo eh, el tema de los exámenes de PCR eh, es a nivel de autogestión, prevención eh, que ellos gestionan con sus jugadores. Cerca de 24 jugadores ya se realizaron en el examen de PCR. Eh, Recordar que son jugadores en la mayoría del sector de Rancagua, eh, salvo seis o siete jugadores que son eh, dos de Santiago, eh, algunos de Rengo y algunos de Win, quienes falta realizar el examen de PCR, pero eh, aclarar entonces que el examen era de manera preventiva y también para ellos eh, gestionar ¿no? eh, y ver cómo pueden atender de mejor manera a sus jugadores Sí, recordar que nosotros obviamente, bueno, dimos la noticia ¿Dejamos en vivo por acá, solamente ¿Sí? sí, así es, porque bueno yo, ese mismo yo, día yo, yo la, la señora Luisa Ruiz... Yo lo dije hecho, bien, pues, La señora sí. Luisa comentó, sí, que hay que decirlo, nosotros no, no queríamos polemizar en el tema, sino que, bueno, la public lo nosotros quisimos decir que lo que la publicación daba para entender a quienes lo veían era como que prácticamente ya estaba por empezar el campeonato, por quizás la forma en la que expresaban. Obviamente sabemos que es preventivo y es bueno, como lo decían por ahí, que se preocupen de sus jugadores y de su cuerpo técnico. Da, da mucho que hablar eso. Quizás eh, la, la forma y el momento, porque lo hemos dicho, como ANFA no saca un comunicado oficial. La gente dice, pucha, no está pasando nada Pero ve esta información y dice, ah, o sea, se va a jugar Entonces genera ahí un, un fallo comunicacional Pero obviamente ya lo estamos aclarando No es porque el campeonato vaya a empezar Sino que por, solamente el Club Deportes Rancagua Y como muy bien lo entrevistó Alexis y aclaró el tema Es solamente algo preventivo para tener con cuidado a sus jugadores Y es muy bueno que lo hagan porque se preocupan de ellos Bueno, hay que hacer también un resumen ...de lo que pasó la semana pasada... ...porque fueron varios temas... Otro ratito... Alexis? Sí, sí, dime... Sí, que también... ...también eh, recordarle... ...que dentro del manual de procedimiento... Eh, ...viene indicado que los equipos... ...en la fase 1... duran ...antes o durante esta fase... ...deben realizarle... ...a sus jugadores... ...y a todo el staff técnico... Eh, ...examen de PCR... ...eso es la fase 1... Y en la fase número 3 del nuevo manual de procedimientos, que ahí pudimos eh, piñescar ahí una información. Sí, el Muchacho. Doctor, bueno. muchacho. Díganos, Jonathan. Aló. Bueno, eh, yo como dirigente, nosotros lo que más se lo encargó es que no hablara del, del, del manual de procedimiento Entonces, la verdad es que esto descoloca, yo creo, de la ANFA cualquiera, porque no se podía hablar del manual de procedimiento hasta que ellos dieran el vamos. Entonces... Eh, Defendiendo un poco la ANFA también, que, que la ANFA ha sido bastante cuidadoso con esto, entonces nosotros eh, tampoco por algo no hicimos examen de PCR, por algo lo no, mandamos para la casa porque era de Santiago, eh, teníamos gente de Arcagua también, pero eh, eso está en el manual de procedimiento. Yo creo que si la ANFA no te dice que tú tienes que hablar, no tienes por qué hablar o hacerlo. Y ese era un tema que eh, don Gerardo lo dijo en vivo, que eh, ellos como no habían sí. dicho nada, por ahí iba el, el, el entre comillas entre fallo comunicacional. Por ejemplo, eh, para poner otro caso también que ocurrió entre comillas a, a mitad de semana, el caso de Ranco, que ya anunciaba que tenían plantel completo y el tema es cómo lo ponen en sus publicaciones diciendo listos como para el campeonato y aún no tenemos confirmación de campeonato o sea, eso es lo que nosotros queríamos como entre comillas aclarar y por eso obviamente Alexis en este caso fue a la fuente directa sí yo creo que la, la verdad que aquí AfA, ¿no? AFA debería dar un, un, un acontecimiento debería dar un precedente marcar un precedente y eh, hay gente muy seria el la ANFA hay gente que está muy seria y de no jugar el campeonato yo creo que con 15 equipos en la tercera A y, y, y, y, y equipo más o menos entre comillas grandes, yo no me considero grande para nada, pero está Osorno, este que todo el fútbol profesional, está este de Mejillones, que todo el fútbol profesional, eh, Macul, que también ha sido siempre hace campeonato, y eh, el que también es entretenido, el otro no se me escapa cuál es, es somos cinco los que estamos fuera. ¿Quién es el otro? Escuela Macul. Escuela, no, Escuela, Macul, Escuela Macul, Mejillones, Rancagua Sur. <tú> <tú> provincias osorno y Salamanca. Salamanca, sí, no, Salamanca Salamanca también Salamanca también hace siempre buenos equipos, buenos partidos eh, y marcar un precedente yo creo que no, la ANFA que es la que manda y corta el porque la verdad es que los estadios no, eh, no están disponibles para jugar, eh, yo creo que hay un rebrote, acá en el la gente se volvió loca le dieron, dieron la, dieron la, el, la chance eh, lo decían Mataero el pase de lleno de gente yo trabajo en los complejos deportivos, los complejos deportivos, los pasto está con líquido, así que yo veo complicado jugar y participar y, y exponerlo. Yo, yo creo que aquí se expone todo, se expone cuerpo técnico, jugadores, periodistas, exponemos a la familia y acuérdate que vamos viajando de región por región. Entonces yo creo que yo creo que son algunos los clubes, eh, yo no me meto en los forcidos de nadie, pero creo que son algunos, de las hablar de mi división, de la tercera edad. Son algunos los que van a poder pagar eh, lo que es el tema del traslado. Imagínate, eh, tienen que tener un, yo repito lo que dije anteriormente, un metro y medio de distancia o jugar con el otro en el bus. O Saca la cuenta cuántos asientos son, cuántas corridas son. O sea, te pueden ir máximo 15. Tienen que, tiene que tener doctor, tienen que tener que enfermero, tienen que tener quinesiólogo, tienen que tener que tomar la temperatura... Tiene un, un fin de protocolo que si la ANFA la va a ser rigurosa, y nos dijo a nosotros que va a ser muy riguroso en el tema si hay, hay un contagio alguna cosa. Y aquí el único responsable de, de, de más allá va a ser la ANFA, los clubes. Eh, ¿Yo por qué te digo eso? Yo lo los cabros míos los, los cuido, a, a lo mejor a veces nos falta también porque tampoco somos la gente de la mayoría. Pero yo como incluso soy una persona normal, soy, eh, autogestiono todo, todo lo autogestiono con él y con mi amigo. Entonces, imagínate, me fue un Se me fue un Yo que autogestión que trabajo igual que usted, o que cualquier persona normal, ¿dónde va a tener las condiciones para que el cabrón tenerlo cuidando, dándole, no sé, una ayuda, dándole acá, dándole allá? Yo creo que, de repente, todo no es competencia, todo no es competencia. Y yo creo que una competencia es ganar a los 16, equipos que están los 17, y salir campeón, y salir campeón por la puerta, por la puerta hacha, después no, salir no, no, sale campeón, un equipo que por ahí sale en todos lados, y cómo van a matar a la gente, se va a prestar para comentarios, se va a prestar para todo, entonces está bien querer salir campeón, sí. es lindo salir campeón y, y, y querer jugar un campeonato, pero aquí primero está, está el tema del personal y, y el autocuidado de las personas. Es importante esta visión que nos entregas tú, Jonathan, obviamente como dirigente que está comprometido con la división y, y, y no solamente pensando en los tuyos como club, sino también, en, como decía en algún momento, para recibir a una visita, considerando viajes, es todo muy complejo y, y obviamente, bueno, van el manejo. Aquí hay un punto que yo quería tocar. Anfa en este caso le está dando la opción y le dice a los clubes, ve, vean cómo están ustedes y entre todos tomemos la decisión y para otras cosas ellos sí o sí determinan eh, eh, algunas eh, algunas tomas de decisiones, como muy bien lo aclaró don Gerardo, que por ejemplo el año pasado cuando se aumentó el tema de, de los cubos que ascendían, eso que están en en, los, en, lo, en no las, las bases, perdón que se entregan y, y ahí estaba y nosotros tomamos la decisión y, y listo. Pero en este caso sí se les, bueno, se les pregunta a los clubes para saber qué pasa al final, como para tener un poquito de movimiento. Como hemos dicho, obviamente aún no hay nada concreto, faltan permisos y todo el tema. Y para cerrar un poquito, bueno Alexis, ahí eh, entonces ya quedó aclarado el tema con, con Deportes Rancagua, Alexis. Sí, más que nada... Eh, eh. Poder eh, informar también a la gente de Deporte Rancagua que está con una rifa solidaria, solo mil pesos a la gente que quiera apoyar al club eh, en llevar adelante este posible retorno al fútbol y también ayudarlo en el tema de autogestión, como muchos equipos de la tercera edición han hecho rifa solidaria. El equipo de Deporte Rancagua también está realizando una rifa. Bueno, mira, acá hay un comentario bastante importante eh, Felipe Navarro, quien estaba, entre comillas, está involucrado en el, el deporte arrancado como ayudante técnico El segundo partido que jugaron los juveniles de Gasparín desde, desde su creación fue contra Comercio de Win, Equipo que nos recibió de muy buena manera Un gran recuerdo, saludos al panel y al invitado Mira qué bueno apareció entonces eh, clubes de tercera edición que actualmente siguen teniendo roce ahí con, con Comercio de Wynn y la señora Luisa Araya pone agradecida por sus palabras, le mandamos un gran saludo a la señora Luisa, eh, de, como decía Jonathan también, gran dirigente de mucho esfuerzo del Club Deporte Rancagua, así que le deseamos el mayor de los éxitos que obviamente estén tomando como siempre todos los clubes, todas las medidas y que en caso de una participación de clubes eh, lo puedan hacer de buena forma y si no, este era su primer año, que para el 2021 vengan las mejores vibras y obviamente en algún momento tenerlos por acá. Antes de que se me pase, bueno, había un temita que, que lo comentó don Gerardo la semana pasada, también haciendo resumen en base a esto, y preguntarle, bueno, poeta, sabemos que comentó don Gerardo que ellos por el momento no piensan ampliar el límite de, de los grupos Ajá. de edad, y su, su postura era que en los 90 los jugadores que venían de primera edición eran muy complicados, y esa fue, y lo que en su momento dijo don Martín, también que trabajar con jugadores de mayor edad, era complejo. ¿Cómo, cómo viste tú esa, esa respuesta que en el momento no, no la pudimos analizar bien por falta de tiempo? A ver, mira, yo en realidad, por lo que había pasado con la primera pregunta, donde tuve que decir dos veces que no me estaba respondiendo lo que quería, que no era lo que estaba preguntando, eh, no quise seguir extendiendo ni seguir eh, insistiendo con esa postura porque sí. al final el programa iba a durar como siete horas y no era para eso el programa, la verdad. Sí. Pero... Sí. Si ¿Cómo lo que, me llamo yo? Lo que, lo que, lo que quiero decir me es que. Ahí. ¿Cómo mira, me llamo yo? De, de los jugadores, insisto, con este término que a mí me encanta y le doy ay, ay, ay, ay. un saludo a mi padre que viendo este, este miedo, programa ahí. Que Tú les sabes, encanta malparar en sus propias babas a la ANFA. ¿Por, ¿Por qué voy con esto? Porque nosotros nunca le dijimos que fuera sin límite. Lo que más postulamos es que se extendiera un poco. De hecho le dije en ese momento que estaba comprobado que la madurez futbolística es a los 25 años, entonces que fuera. De hecho creo que lo dije es un 27, si no me equivoco. Creo que se lo dije. Nunca dijimos que pasara la barrera de los 30 años. Entonces se redó solo. Y aparte en ningún momento, insisto, dijimos que hubieran jugadores que vinieran de primera, sino que se le diera una una mayor oportunidad a los jugadores que encuentran la madurez a los 25 años y esto se contradice, se contrapone a la postura que decían que tanto se van a vanaglorian con el tema de Humberto Suazo. ¿Por qué no tener más Humberto Suazo en la tercera división con jugadores que lamentablemente explotan tarde y después dejan bien parado el nombre de la tercera división en el fútbol profesional? Para mí ese es el único análisis que hay. Tú, Jonathan, bueno, también como jugador que fuiste y como ahora dirigente, ¿cómo ves este tema de, que, que hemos planteado en algún momento de ampliar un poquito el límite de edad que encontramos? Que hasta lo, que sea una sub-23 con solo cinco jugadores, hasta 25, nos quedamos un poco corto con aquellos jugadores que están explotando y por ahí tienen un poco más que entregarle a la categoría. Bueno, te, te digo la verdad, la verdad, la verdad, a mí me encantaría que hubieran tres jugadores, pero como dirigente, no me gustaría. ¿Por qué? Porque como dirigente, el mayor, la persona más grande, uno que fue jugador, te arma, la, te arma la, el gallinero. Eh, a de ustedes saben que el alfa los jugadores no son vulnerados. Entonces, imagínate, tendría que ir a jugar, eh, cualquier falencia que pasa, a uno le empiezan a, a, a picotear, a, a, a crecer un poquito la bolita, y te quieren parar el en camarín. Entonces, eh, sí me gustaría que se, que se tiene la posibilidad de eh, para uno, para para uno como hincha, como jugador, y tengo bastante conocidos que quieren llegar a, a Rascaguazota, Gonzalo Barriga quería llegar al club voy a ser jugador de adulto, entonces, pero a mí se me, eh, se me complicaría un poco el tema como dirigente, y yo creo que tiene razón la ANFA en ese sentido, que las la, la, la personas grandes meten más ruido ya que tienen eh, un tema de... De madurez, tienen más camarín, tienen más roce, y todos sabemos que los jugadores son especiales, sabemos cómo son. Todos los jugadores tienen su carácter, todos sus jugadores tienen su camarín, y, y sería súper complicado manejar ese tema. Ahora sí, para el, espect para el espectáculo, para la gente traer un, un, no sé, para nosotros traer un calandre, traer, no sé, un árbitro Acevedo, un Gonzalo Barriga, que sean tres jugadores adultos que lleguen. Para mí sería un sueño que fueran tres jugadores adultos, sin límite de edad porque llenar el estadio, pones tres figuras o tres conocidos y, y se te va a la entrada, entonces sería maravilloso, pero sería complicado también a la vez para pa el tema dirigencial eh, manejar estos temas no yo sé me entiende de hecho, yo creo que, pero aquí hay un tema por ejemplo, yo te lo planteo de esta forma los jugadores a principios de año para poder firmar por un club tienen que firmar dos fichas, una la cual va con los datos, fotocopia carnet por ambos lados, firma, root, ta, ta, ta. Luego hay un documento en el cual dice, yo firmo y estoy acreditando de que esta es una categoría sin fines de lucro, bla, bla, bla, y sé que el equipo y esto no hay remuneración y que yo no voy a recibir un pago. Sabemos que muchas veces eso no se cumple, pero con eso... Entre comillas es un documento que tú, de buena forma y de buena fe, estarías eh, protegiendo un poquito los intereses del club. Y obviamente los jugadores que llegasen al club, por así decirlo entre comillas, sabrían las condiciones que vienen. Sabrían que es algo, entre comillas, donde no hay remuneraciones de forma legal, sino que se, hay una ayuda. Pero ¿sab saben cómo se manejan. Entonces, por, por, o en sea, mi punto de vista, los que eh, llegarían serían los de verdad quieren estar. Y por ejemplo, nosotros lo planteamos de la forma... Que llegar por ejemplo tendría que llegar un arturo vidal que un que Arturo una vía resuelta un Alexis Sánchez o jugador que juega yo en primera división porque un jugador que sea adulto y que tenga una familia es muy difícil que llegue a jugar gratis en la tercera división exacto por eso so, de hecho por eso perdón alexis nosotros lo planteamos en la forma no. de que de que no, no vayan eh, jugadores <ríe> tan grandes sino que vayan por ejemplo se amplía hasta los 27, para que esos de jugadores de 25... Que lamentablemente a veces el, a los 25 están haciendo su mejor año, no queden cortados, sino que se les den dos años más por último de vitrina para poder por ahí dar un paso. Ahora sí, Alexis, perdón. No, eh, preguntarle a Jonathan si podemos probar eh, sin el mano libre, porque todavía sigue la interferencia. Mm. Ah, solucionar el, el problema. A ver. Eh para ver cómo vamos con el audio. Pero bueno, vamos, obviamente... ¿Se son... escucha? no? ¿Ah? ¿Eh? Sí, sí? no? Escuchamos, pero se escucha... ¿Se escucha? Estoy sin es manos libres ahora. Sí, igual se escucha. Mejor, mejor un poquito. Es, me imagino que es un poquito tema de, de, de, de, de la señal. internet, de la señal, Pero no? el... bueno... bueno. Con el Obviamente, eh, como hemos dicho, son temas para debatir. Acá Jonathan nos comenta también su visión como dirigente y como jugador. Obviamente hay varias posturas, hay cosas que manejar. Pero bueno, Anfa, como decía, eh, hay medidas que entre comillas las tienen concretadas y otras que no, porque como comentaba Don Gerardo y como ha repetido Alexis, esperamos confirmación de, de temas sanitarios, de las ceremis de salud regional y después de la Ceremi de Salud ya, entre comillas, por así decirlo, global, que dan una autorización, hay muchas cosas que ellos todavía no pueden tomar decisiones, eh, incluso lo que pasaba con los cupos oficiales de este año, para ver si podían participar el otro, eso fue, bueno, entre comillas, un poquito del resumen de lo que fue la... Sí, sí, aunque, aunque en todo caso, Mauricio, nada, nada, nada justifica, independiente de todo, no justifica que no hayan visto el tema de los extranjeros, el tema de formatos de campeonato, que era algo que... ANFP ya tenía programado en, en caso de cualquier cosa que hacer, si vamos a tener 12 participantes, si vamos a tener 10 si vamos a tener 14 nada lo justifica en todo caso Sí, obviamente aquí hay varios temas que también uno le podía criticar por ejemplo, yo le, le pregunté qué pasaba con los reglamentos, ellos decían que entre comillas el reglamento iba a ser el mismo no iba a funcionar, por ejemplo, quizás como en Europa que vemos más cantidad de cambios entre que, que, que, que disculpa Mauricio, de hecho en el Consejo sí. de presidentes de la de la semana pasada, de ANFP se aprobó la inclusión de las cinco sustituciones. Por eso yo se lo pregunté, porque, eh, entre comillas, tenía cierta información de que se iba a aprobar eh, esta inclusión. Y ahora, eh, para ser un poquito más detallista al respecto, imaginémonos si van a haber lesionados en categorías profesionales, van a haber muchos más lesionados en tercera división. Entonces, para mí... Lo siento y, y, y me disculparán por, por el rigor de mis palabras, pero encuentro estúpido que no eh, ni siquiera se piense en la inclusión de las cinco sustituciones. Así es, hay yo cosas yo, que obviamente... Yo, yo creo que es válido lo que, lo que dice ahí poeta yo creo que, que es válido. Por eso encuentro lógico que se enfoque la tercera división con todas las condiciones que, que están pidiendo a nivel, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de la NFP entonces encuentro válido, es aquí todo es válido, preguntar y si hay extranjeros y todo ahora otros países no, no hay extranjeros en tercera división, yo estoy en Colombia en Argentina creo que tampoco hay extranjeros entonces también hay que proteger un poco también al juego nacional ya que una división eh, yo creo que ya primera A, primera B y segunda división de extranjeros y, y tercera tendría que ser para para la oportunidad de estos muchachos que vienen de las juveniles o jugadores que sean nacionales, ya que, que yo creo que está bien en el formato que sean, que sean nacionales. Sí, obviamente a, a, acá hay un tema de varias posturas, bueno, don Gerardo también ratificaba que pueden participar jugadores entre comillas extranjeros, pero sí con la nacionalidad chilena, por sí, ejemplo, está. como en el caso de Ranco, que firmaba jugadores que aparecían como argentinos, pero ellos explicaban por geográficamente, está muy cerca, entonces tienen la nacionalidad. Antes de pasar, muchachos, bueno, la última parte debemos mencionar a nuestros colaboradores, eh, los que nos faltan por ahí, porque bueno, Aqua Antu es uno de los que también ha, se ha portado bastante bien con nosotros, de hecho, ya le mandaron un bidón de agüita a, a Fakir, nuestro amigo, que está ahí coordinando toda la, lo que es la puesta en escena, la producción... Así es, Agua Antu sigue trabajando, realizando eh, entrega de su agua purificada. Y puedes buscar en sus redes sociales, eh, acua.antu, o contactar al más 569 45 55 67 40. Puedes pedir ahí tu despacho de bidón o dispensador. Eh, la recarga te sale 3 mil pesos. Y si van desde cuatro recargas hacia arriba, te puede salir a 2500 el bidón. Te están trabajando. ...con todas las medidas de sanitización... ...y te llevan agüita directamente a la puerta de tu hogar... ...así que le mandamos saludos a los amigos de Agua Antu... ...otro de los amigos que por acá tengo... ...y voy a buscar mi tostado suave... ...es de Bazar Cafetero... ...así es, que te acompaña para estos días fríos... ...o lo hemos dicho incluso para cuando hace calor... ...hay gente que toma café todo el año... ...todo el día, toda hora y qué mejor que un buen café, así es, puedes eh, buscar a nuestros amigos de Bazar Cafetero en sus redes sociales, Bazar Cafetero en Instagram o BazarCafetero.com, ahí tienen desde cafeteras, café de distintos tostados suave, tostado medio, tostado un poquito más ahí cargado, incluso chocolates también, obviamente eh, traído desde Colombia o desde otros, <coughs> bueno, desde afuera, ellos explican ahí el procedimiento, desde dónde lo traes, ...también interactúan bastante haciendo publicaciones y todo... ...incluso tienen unos cuadros, cositas decorativas... ...tienen de todos los amigos de Bazar Cafetero... ...así que búsquenlos en arroba bazarcafetero o bazarcafetero.com Nuestros amigos de China Walk... ...siguen trabajando y siguen haciendo repartos... Mm. ...y delivery a domicilio... ...así es, nosotros todos hemos recibido ya nuestros kits... ...gentileza ahí de China Walk, nuestras colaciones... ...recordar que ellos están trabajando en Conce con tres locales... ...la Serena un local... Y acá en Santiago, en Maipú, eh, Santiago Centro, Patronato, Parque Arauco y La Florida o Vespucio. Nuestros amigos, que son los que tienen la gentileza con nosotros de Vespucio, eh, pueden contactarlos en arroba eh, ChinaWalk, La Florida, ese es su Instagram, o al más 569-6531-4313. Ahí pueden hacer su pedido de, por ejemplo, arroz con carne, eh, carne mogoliana, chapsu de pollo, que cambió receta, así que está cada vez mejor. Incluso cerdo árbitro, hay de todo para que pidan a nuestros amigos de China Walk. Y uno que se sumó la semana pasada, y está bastante acorde a lo que está pasando, son los amigos de basc.covid19. Así es, una nueva pyme y emprendimiento, la cual se está encargando de distribuir y vender EPP, elementos de protección personal que van a necesitar los equipos o en tu hogar, o negocio, o lo que seas. Desde ahora hay que eh, pensar en convivir con estos EPP, hay desde test rápido, termómetros, infrarrojos y mascarillas. Recordar que ellos venden eh, al detalle o por mayor, hacen despacho aquí en Santiago o envíos a regiones. Así que puedes buscarlo en sus redes sociales, vas.covid19, como sale ahí en, en, en las redes que hemos mostrado, o nuestras redes sociales, y también en su página. Así que hay de todo, para interactuar, vayan a cotizar precios para saber cómo eh, y poder integrar estos elementos de protección personal a tu hogar. Bueno, muchachos, ya pasando, entre comillas, a la fase final de, de la entrevista y del programa de hoy, eh, preguntar un poquito, bueno, en la actualidad, Jonathan, ¿cómo se encuentra el club de Rancagua Sur tras el comunicado oficial de que obviamente no participaban este año en la tercera división? De verdad, estoy tranquilo. <risa> Estoy tranquilo porque estaba bastante nervioso con que íbamos a jugar, que no jugamos, que jugamos, nos jugamos. Entonces, la verdad, eh, estoy un poquito más tranquilo. Eh, estamos descansando con mi amigo, entre comillas, que hay que planificarse por 2021, pero eh, ya tranquilo, ya, ya dijimos, basta, nos jugamos. Eh, la ANFA tomó una buena decisión que guardar el cubo para 2021. Así que estoy más relajado, eh, ya me saqué un, un, una, una mochilita de, de la espalda, aunque no lo crean, es, es muy complicado tener un equipo en tercera división o un equipo en barrio, un equipo donde sea, la labor de los dirigentes es súper esforzada, siempre somos mal mirados, somos los ladrones, somos, somos todos, pero Bastante, bastante forzada la, la, la labor que se hace, se deja familia de lado, se deja de todo. Aparte que ustedes saben que tercera división de la mayoría de los, de los clubes, algunos otros que otros, es circo pobre, entonces las tenéis que hacer todas, casi prácticamente. Pero tranquilo, estoy tranquilo y, y estoy relajado, estoy descansando, gracias a Dios. No sé si los muchachos tienen ahí alguna pregunta en cuanto a la, a la actualidad de, del cuadro arrancado Sur? Sí, yo tengo una pregunta. De la nueva poeta. Sí, eh, eh, Jonathan, yo, yo quiero eh, preguntarle, pucha, independiente de, del tema de lo que son los cupos de cara al próximo año, donde lamentablemente no se está viendo que hay una extensión, eh, ¿han pensado en, en algunos refuerzos de cara a la próxima temporada considerando esto? Bueno, la, la verdad, no, pues tengo muchos amigos que están retirados acá en Rancagua. Rancagua, una una ciudad que tiene muchos jugadores <risa> profesionales, y tengo, la mayoría, son, la mayoría son amigos míos, así que si da la oportunidad de volver a equipazo, así que no tendría, <risa> a, <risa> no tendría problemas en eso, si todos quieren volver, quieren que uno segunda para, para tomar de nuevo en, en la profesión, y tengo buenos nombres, así que, eh, no, sería fantástico, pero como te digo, también son mañosos, así que, y conociéndolo, <risa> me dejaría la embarrada, así que, así como están las cosas, también hasta el momento, y, y si más adelante se puede meter tres jugadores, ya habrá que aceptar lo que dice AFA, ah, más que nada, pero, pero tranquilo, si existiera si, si la posibilidad, aseguro que Rancar sería haría un buen equipo ya que aquí se juega más por la camiseta que por, por otras cosas. Jonathan, eh, consultarte, eh, tú lo decías, ¿no? mediáticamente causó eh, mucho ruido, eh, ¿en qué quedó? ¿se concretó? ¿y, y qué, ¿cuál sería? la función de, de Daniela Chávez eh, en deporte en Rancagua Sur perdón Bueno, la verdad es que no hemos llegado a ningún acuerdo la gracias a Daniela Chávez los conoce todo el mundo hasta Cristiano Ronaldo creo que leyó un párrafo por ahí que, que andó que... <risa> <risa> <risa> ¡Es verdad! ¡Es verdad! Así que, que, imagínate que Cristiano, no. Ronaldo, no, Cristiano Ronaldo conoce a Rancagua Azul, imagínate en el que estamos, ah ¿eh? así del barrio de la gloria no, pero estoy tranquilo esperando, nomás que llegue, llegue, llegue, llegue a mi lado, que llegue, llegue, llegue, llegue acá sí, sea un aporte eh, sea un aporte cuando eh, se vengan a lucrar con el club el sí club, pu puro gasto el tema, traslado, el tema de traslado el tema de alimentación eh, aquí no a hacer rico y que eh, la gente entienda eso aquí no es lo que sufrió más que nada esto es puro amor, es que la amor que hacen ustedes es por el programa de San amor ahí están una hora y media, ah, escuchando para bien o y es bonito, y lo hacen porque a ustedes nace, porque es formación. Entonces lo mismo nosotros como dirigentes, entonces la, el arribo de Daniela te digo la verdad, gracias a Dios, que estuve en no sé cuánto idioma, y yo sabía un párrafo mío, yo era zamorano salió chiquitito por ahí, pero salió en todo el mundo, salió en Turquía, salió en Inglaterra, salió en Estados Unidos, eh, en México, para qué decirte, eh, así que me hice famoso un poquito, tuvo un momento de fama, el club también, la otra vez tuvimos para mal, ahora estuvimos para bien, así que, ahora no, no sé qué se espera, no sé más adelante qué irá a llegar, ojalá llegue Farca, para que nos ayude <risa> económicamente. ¿no? <risa> Pero, a ver... Es importante esto de la llegada de, de algunos rostros, eh, obviamente, ver, Nosotros y aclararle a la gente en tercera división y como muy bien dice Jonathan, es todo de esfuerzo, y aquí los que participan, entre comillas, todos saben que vienen más a invertir, pero es una inversión que lo haces por amor, porque pocas veces recibes que tú digas, no, esto es ganancia, no, es como las sociedades anónimas, entre comillas, de primera edición, donde tú inviertes en un jugador joven y luego lo vendes y ahí vas haciendo caja, acá no, acá inviertes en viajes, en planillas... Y lo que te lleva a hacer la retribución de, entre comillas, estar haciendo lo que a ti te gusta, estar participando en una categoría, haciendo fútbol, estar ahí, partícipe, pero no es mucho lo, lo que ganas, a, a, a ver. O sea, o sea no, o sea, no ganáis nada, nada, Claro, al, al menos que, por ejemplo, consigas un gran auspiciador, pero eso es, es muy complejo. Obviamente en el mundo se está dando que muchos rostros están haciendo incursión como entre comillas accionista, pero recordar que los equipos de tercera edición no figuran como acciones. Eh, nosotros, y yo lo sé, y te, de fuente de tercera división que los clubes de, de tercera edición entre comillas no valen nada, por así decirlo legalmente, porque son clubes sin fines de lucro. Entonces, ¿qué valen? Los materiales, los balones y, y, y los juegos de camiseta. Ese es el valor que se le puede dar entre comillas a un club que alguien diga no, yo voy a comprarlo para que la gente también vaya entendiendo un poquito cómo se maneja esto. Lo que además uno podría comprar es el cupo, por así decirlo, el nombre arrancado azul, que llegue alguien y te diga, oye, yo quiero tu cupo para participar el otro año, y por ahí. Pero mucho de que, ay, que hay grandes sumas de dinero, no hay, porque todo esto, entre comillas, es sin fines de lucro. Así que, pero obviamente, como decías, es bueno todo esto mediático que se da, y preguntarte, obviamente, cómo se lo tomaron los jugadores y posteriormente cómo se tomaron la decisión de que no, no se participaba. Yo la pregunta te la hago a ti, ¿cómo te lo tomaré tú si llegas aquí en la chaga? Así se lo que toman los jugadores, jugadores ¿no? Eh, obviamente, bueno, yo me lo tomo de una forma con altas expectativas, con altas expectativas de altura de vida, saliendo de, de, lo, que hizo Vidal, de lo que hizo Vidal en Rodelindo, por así decirlo. No, pero obviamente ¿Ah? creo que, que muchos jugadores ahí también hay como que. Eh, empieza un poquito oh, de los muchachos eh, están Los muchachos están esperando la charla en el medio centro de la cancha, pero los estuvimos esperando, así que quedaron con las ganas no, pero querían ver a la, comillas, a, la, a la jefa, entre comillas. Querían la foto, querían todo hacer oficial la llegada, todos querían ahí dejar saber al mundo de, no. de que estaban con, con Daniela. No, yo creo que sí. No, a nosotros mediáticamente yo creo que a la ANFA le sirvió bastante también, así que un punto para arrancar también es que mediáticamente eh, andremos moviendo harto ruido, y estamos más de una semana, como dos semanas por todos lados, porque no me dio que ustedes que hasta ahí, así que no, contento, que salimos a Mercurio, imagínate, Ya ¿no? en de la clase A, así que <ríe> contento que con todo lo que pasó y los muchachos están vueltos locos pero... Pero ojalá el próximo año pueda llegar que si llega, si no llega otro entre, entre comillas como dices tú mi inversionista estamos con problemas ahí de ahora sí de, de audio y de, de señal Escucha. al parecer con... ahora sí, ¿sí? sí. ¿Sí? Aquí nosotros somos fabricadores de sueños ¿no? Aquí somos solamente fabricantes de sueños Yo si me quisiera estar rico me hubiera salido cerrado Y ya perdí familia, perdí todo Así que perdí esta plata Así que Aquí, el, el, la, la única verdad es que el, el Lucho Pedro Ahora está en Cauquenes Llamando unos brazos con cosas Y tener el fútbol profesional Y eso a nosotros nos no gratifica como persona que, que un jugador llegue al fútbol profesional Yo no tengo inconveniente Firmar los papeles Y que se van muchachos, Se nos firma el tiro, Así que eh, somos fabricadores de sueños con, con mi amigo Eric y, y el sueño hasta el momento nos ha llegado bastante bien. Esperamos alguna vez, si Dios quiere llegar al fútbol profesional, y, porque somos autogestión, somos de barrio y sería el verdadero equipo del barrio de la gloria. Que ya tenemos el 2017, así que, en el 2000, que sea del 2018, así que sería, sería hermoso eh, cumplir un, un lindo sueño acá a la ciudad, que la ciudad de Lolo. gracias a Dios, tenemos hartos siglos. Eso es bueno, no sé si los muchachos tienen ya unas últimas consultas para ir cerrando un poquito la, la entrevista del día de hoy. Quiero que Alexis pregunte primero. Alexis, no sé si nos escuchas por ¿Me escuchan ahí. ¿Escuchan bien? Sí, ahora sí. No, eh, primero que todo agradecerle a Jonathan por estar disponible para conversar un poquito Estamos todos acostumbrándonos a este sistema de la tecnología, lamentablemente a veces nos juega una mala pasada, eh, preguntarle, claro, como decía usted, están descansando un poco de, de este proceso de incertidumbre, de se juega o no se juega, pero el equipo y el cuerpo técnico siguen trabajando de, en forma remota o, o quedó todo congelado ya? No, quedó todo congelado, congelado, cada uno va para su casa, cada uno va a su santo, el cuerpo técnico va a estar trabajando en lo suyo, no en conversando con ellos, creo que entonces una decisión súper sabia, ya que no quieren exponer a su familia, no quieren exponer a nadie. Así que tendremos que planificarlo si seguimos con el cuerpo técnico por el 2021, si llega otro cuerpo técnico. La verdad es que Rascaldo una hora, está en cero, está en nada, así que estamos congelados realmente y esperando... Eh, que, pase todo esto, que pase toda esta pesadilla una pesadilla gigante así que y si es que ojalá poder jugar el 2021 ojalá que no haya a salir con otra enfermedad eh, imagínate que yo yo la verdad las cosas creo que si se hubiera acabado la pandemia viene el estallido social y menos se fue así que este año es re complicado que se juegue, si este año no se va a jugar por mi parte, aguarda que no se va a jugar de ninguna manera, sea por la pandemia o después del estallido social hay que ver lo que está en la situación del país que estamos viviendo. Importante eso. Ahora sí, poeta. No, de hecho, me, me respondió lo que le iba a preguntar, si ya definitivamente consideraba si se iba a jugar o no este año. Así que yo me considero pagado con la entrevista. Ya, en este momento estoy pagado. <ríe> yo, eh, bueno, Jonathan, quería hacerte una, una última consulta, entre comillas. Bueno, ya nos aclarabas el tema de que cuerpo técnico ya no... Eh, todo se tiene que seguir conversando, porque eh, obviamente tomar este descanso entre tanto alboroto, obviamente ellos mismos también se alivianan la carga de, de no tener esa presión de estar trabajando remotamente, que tampoco es muy cómodo para todos, así que ellos igual, entre comillas, a pesar de que uno tiene las ganas, eh, por ahí es complejo como tú dices participar. Y hay una frase que marcó una entrevista con el doctor José Miguel Núñez, que lo tuvimos anteriormente, que es el encargado de la comisión, el cual decía, y tú en algún momento de forma indirecta lo dijiste también, eh, que, a ver, él comentaba que si se juega un campeonato, entre comillas, el que salga campeón va a ser el que tenga las mejores condiciones como institución, no futbolísticamente, va a ser el que cumpla con todo. ¿Cómo? Sí. Eh, bueno, tú ya no has respondido un todo, eh, entre comillas, eso, pero ¿qué, qué, qué, qué, qué visión tienes respecto a esa frase en particular? Bueno, el doctor es <risa> José <risa> No, broma, broma No, broma eh, Yo creo que no está difícil el difícil Está bastante complicado Así que como te digo yo, no, no creo que debería jugarse Creo que debería ser justo para todos el próximo año Y toda la pelea Toda la pelea normal y, y si es que se juega el próximo año también Porque como está el país muchacho La verdad la cosa que cada vez veo más complicado Todas las situaciones no solamente la, la pandemia, pero eh, lo veo complicado en, en, todo, en todo aspecto, todo aspecto social, aspecto no sé, económico, eh, hay, que verse, hay que ver el tema, hay que ver. Está complicadísimo, amigo mío, el, el regreso al fútbol y, como dijo el doctor, que es asertivo, sea asertivo, si el que tenga las mejores condiciones eh, va a salir campeón. Y ustedes saben, que conocen la dirección de memoria, son 5-4. ¿no? Así es, y siempre lo hemos dicho y lo hemos recalcado, un campeonato que eh, sin el COVID eh, funcionaba, por así decirlo, a ver, un 40-50%, y hay que ser bien objetivos eh, en eso, hay que ver cómo funcionaba si es que había COVID y cómo lo, de, cómo lo, lo iban a abordar los equipos. Una última pregunta para terminar, y, y ahí en ámbito personal, tú que fuiste jugador y ahora dirigente, obviamente tienes esa visión, ¿cómo crees que va a cambiar un poquito el fútbol eh, ya después de que pase todo esto? ¿Crees que las instituciones de verdad van a poner el 100% para mejorar, o crees que van a seguir trabajando ahí, entre comillas, como lo hemos dicho, al mínimo esfuerzo? No todas, pero sabemos que en tercera división, lamentablemente, hay algunas que funcionan de esa forma. Creo que las no van a manejar al 100%, porque de sorpresa la que está en juego, eh, la, la primera A, la primera B, todos sabemos que son empresas más que nadie ya se acabó eh, el, el equipo social, o sea, por ejemplo, si es que no me quiero con social, si es que no estoy equivocado, y, y para de contar, y yo creo que va a ser la piedra de la reta como corresponde el estándar FIFA, que es lo que corresponde, pero... Eh, tercera se está profesionalizando cada día más. Ojo que los campeonatos y los, y los, y los equipos que están son bastante buenos y es una pega selectiva que ha hecho también AFA con lo que decían ustedes anteriormente, que el equipo que no sirve para afuera eh, está bien porque a la de, la división cada vez se profesionaliza más. Llegan buenos profesionales de, de INAF, profesores de INAFA, profesores que se han sacado la mujer estudiando, preparadores físicos extraordinarios. Todas las, todos los equipos, la mayor meta, el que la tercera A, tercera eh, Veo un trabajo bueno de, de parte de los dirigentes, de, de nosotros, que somos los, los, los hijos del rigor, como se dice, eh, eh, más complejo, es más complejo porque tienes que, que tener muchos protocolos, pero eh, si la AFA dice que hay que tener protocolos, habrá que tener los próximos años y hacer lo mejor posible, eh, ya que ya que como se llama, necesitamos que los, los jóvenes estén en óptimas condiciones. Así es, y hay cosas que obviamente van a tener que cambiar, pero vamos nivelando hacia arriba, y eso es bueno y en tu visión como presidente, que llevas ya ahí participando años, en, entre comillas, en el club la categoría, y también lo viviste en algún momento como jugador. Agradecer, Poeta, tu participación el día de hoy, me gustó mucho que haya vuelto la sección de la enciclopedia, así que esperamos la próxima semana tener ahí datos de algún equipo que con historia en la categoría. Oh, muy, muchas sí, gracias a, a ti. Disculpa, tiene poeta. ¿Ah? poeta. Tienes que, tiene que saber que es el primer presidente del Club Deportivo de Mire, Azul. mire, mire el, el, como decía adelante, al, al libreto aprendido no hay cómico malo, tengo que investigarlo. Fue el papá del por... profesor Rosa. Fue el papá profesor claro. de bioso, Don Luis Arena. Luis? ¿Claro? Sí, es que es de... sí, harta. Sí. Buen dato. Es harta info. Imagínense, mi día estuve transmitiendo Champions, ayer Europa League. <risa> entonces, mañana hablo de Primera División también, entonces. <risa> ya vamos jugando. Es harta info. Pero, eh, como les decía, ag agradecido de estar en el programa, de tener un, un un buen invitado, de hecho, quería agradecerle a, a don Jonathan de estar con, con nosotros, agradecido de la gente también, que, que participó, que está constantemente sabiendo del acontecer de tercera división, eh, gracias a nosotros, eh, si a alguien le molestó un poco en eh, mis palabras hacia Ampo, ah, pues hacia alguna parte, no hay disculpas, así que si lo esperaban lo siento, pero será hasta una próxima ocasión, y espero cobrar mi China Walk este día viernes, así que Gracias y será hasta la próxima semana, muchachos. Yo, por lo que recuerdo, usted está con tarjeta amarilla, así que va a tener que ver cómo se gestiona eso. Agradecer, a Alex, no, no, no, no. tu participación el día de hoy también, la gestión con el, con el invitado, la entrevista también que nos vas a traer día a día ahí algo aparte del entrevistado el día de hoy para ir complementando todo. Así que agradecido de que estés con nosotros y cada vez más eh, en Ardas de la tecnología. Justo se me quedó pegado mira justo... Eh, sí, lo estoy sí, alabando. Ahí sí. Black, Black Ahí Lives sí. Matter. Ah, no. Sí. Ahora sí, Alexis. Muchacho. La conexión, está mal. Sí. No, sé. <risa> no pero agradecerte la participación. Trataremos Te de mejorar para Alexis. la próxima semana. Por favor, hay cosas que tenemos sí. que, obviamente, ir mejorando, pero... Gracias el día de hoy en la participación con nosotros. Y bueno, Jonathan, agradecerte tu disposición para estar el día de hoy, tu, toda tu sinceridad. Y bueno, el, las puertas siempre están abiertas en el programa para lo, para lo que desees. Sí. Aunque no creo que no lo necesites porque ya en México te conocen todo, así que obviamente <risa> el salto ya, ya lo viste. Te salto Colombia. <risa> no, agradecido muchacho. Eh, feliz que te gente joven haciendo estos lindos programas, el eh, no, puerto está abierto, un país democrático, uno puede hablar lo que quiere, eh, con respeto, así que nos va a los muchachos, Alexis, por, por ubicarme y contactarme, y a ti también eh, contento que, que me hayas invitado a su este un lindo programa. Lo único que la lo otro, eh, estáis viendo mucho un músico con la, la medalla ya atrás, a la que te he narrado, ¿no? <risa> Voy a ahora, ahora tiene un bueno, video promocional, tiene que venderse. Voy a explicar por qué. Lamentablemente estoy en una pieza nueva porque estamos arrendando casa y la muralla de atrás tiene eh, decoración de niña y no puedo mostrar ah. este lado de la vida. Entonces tengo que mostrar por el lado de acá. Así que bueno. Pero puro campeonato de baby creo. No se si la compré. La compré por ahí, así que no hay problema con eso. Bueno muchachos, agradecer la simpatía el día de hoy, todo el agrado de la gente que también comentó con nosotros, agradecerles aquí la puesta en escena, todo, eh, a Gonzalo también que está detrás siempre de nosotros ahí gestionando y hinchándonos para que el programa funcione de la mejor forma, así que le mandamos un saludo, un abrazo a todos, a toda esa gente, eh, tratar de informar a lo mayor posible, los esperamos el sábado en Ataque Directo Late a las 22 horas con una nueva entrevista. Y lo demás es para la próxima semana. Un abrazo, saludos a todos y muchas gracias por el día de hoy. Saludos a nuestros colaboradores y nos vemos la otra semana. Chao, chao. Chao, amigo. Que estén bien.